Buen día, me presento. Mi nombre es Mariela Reyes Ramos, soy médico general con maestría en nutrición clínica. Quiero agradecer a la revista Ciencia ErgoZoom y a su grupo editorial por el apoyo brindado para la revisión, validación, mejora y publicación del artículo Cambios en los estilos de vida durante el confinamiento dado por COVID-19, el cual podrán encontrar en el volumen 28, número 4 del año 2021 y del que quisiera hablarles un poco. El artículo tiene como objetivo identificar cuáles fueron los cambios dados en los estilos de vida durante el confinamiento por COVID-19 en la población general. Recordemos que los estilos de vida son factores que se van adquiriendo a lo largo de la vida de cada individuo y que pueden favorecer de manera positiva o negativa la salud de la población. La medicina preventiva ha basado en los últimos años la modificación a estos estilos de vida, denominando los estilos de vida saludable y que estos, al llevarlos a cabo, pueden disminuir la aparición de enfermedades crónicas o mejorar las ya existentes. Para fines de este artículo hablaremos específicamente sobre las modificaciones que existieron en la alimentación, actividad física, calidad del sueño y salud mental. Recordemos que a finales del año 2019 inició la propagación del virus sars cov 2 COVID-19, que en enero del año 2020 la ONU lo declaró una emergencia sanitaria y que desafortunadamente en marzo del mismo año se declaró como pandemia. Ante esta situación se dieron diferentes formas de tratar de disminuir la propagación de ese virus. Una de ellas fue el distanciamiento social, que después se modificó a distanciamiento físico, ya que el distanciamiento social implicaba una separación emocional y repercutía en la salud mental de la población. También hubo cierres escolares, hubo cierres de trabajo y hubo cierres de espacios donde se realizaban actividades físicas haciendo que las personas que tenían alguna actividad física al aire libre dejaran de hacerlas. Desafortunadamente, conforme se fueron dando las medidas restrictivas, pues la disminución de la calidad de estos estilos de vida empeoró. De eso trata el artículo de ver cómo estas medidas restrictivas afectaron específicamente a estos estilos de vida y modificaron la salud de la población de forma general. Esperamos que sea de su interés y que puedan apoyar a la divulgación del presente. Muchas gracias.